Bienvenidos al tema del sector terciario. En este tema, la tarea es crear un anuncio promocional de una región de España. Comenzamos. El sector terciario abarca las actividades económicas que se basan en la prestación de servicios de todo tipo, como la sanidad, la educación, el comercio, los espectáculos y en tiempo. Las características de los servicios son tres. Aquí las podéis ver. Podemos hacer una clasificación del sector terciario. 1. Atendiendo a quién presta los servicios, tenemos los servicios públicos y los servicios privados. Atendiendo a cuál es su, fila, su finalidad, pueden ser servicios comerciales, financieros, de transporte, turísticos, de información y comunicaciones. A empresas de la Administración del Estado, sociales y personales. Destaca el sistema financiero que es el conjunto de instituciones, de medios y mercados con los que se organiza la actividad económica de un país. El sector terciario se desarrolló en España, sobre todo a partir de los años 60, en la etapa que llamamos desarrollismo. El éxodo rural y el peso cada vez mayor del sector servicios en la economía española es lo que se conoce como terciarización. El comercio. El comercio es la actividad que consiste en intercambiar mercancías y servicios por capitales, dinero, Podemos distinguir dos tipos en función del destinatario. El comercio minorista es el que, vende lo, en el que se venden los productos al consumidor o usuario final y representa el eslabón final de la cadena de distribución. Y el comercio mayorista adquiere los productos a los productores o fabricantes y los distribuye entre los minoristas, pero nunca a los consumidores finales las relaciones comerciales son dos el comercio interior que se lleva a cabo entre el empresario y comerciantes que residen en el mismo país y que se mueven dentro de una misma jurisprudencia y el comercio exterior que es el intercambio de bienes y servicios entre un estado y el resto del mundo en las relaciones comerciales en este in ámbito internacional se registra mediante la balanza de pagos que es un documento de contabilidad donde se registran los ingresos y los pagos. Se puede hablar de déficit o superávit en la balanza de pagos. Otro registro es la balanza comercial, que registra las importaciones y las exportaciones. En España, las compras más importantes en el exterior son de productos petrolíferos, agrícolas, metálicos y minerales. Nuestras exportaciones se basan en bienes manufacturados, productos agrícolas, mineros y metales. Dentro del comercio exterior, hay dos conceptos que se deben diferenciar y que a menudo se confunden, son la aduana y el arancel. Aduana es una oficina pública del Estado situado en las fronteras, puertos o aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan al spot. El arancel es una tarifa oficial que se tiene que pagar en varios ramos, como por ejemplo el de costas judiciales, aduanas, transportes ferroviarios, etc. Los transportes. El transporte en España es el medio utilizado para el traslado de mercancías y personas. Estos pueden ser terrestres, carreteras o ferrocarril, marítimos y aéreos. España cuenta con unas infraestructuras comunicadas mediante una red radial o radiocéntrica, principalmente porque los medios de transporte terrestres se organizan en torno a la capital, Madrid. Los medios de transporte terrestre son fundamentalmente el ferrocarril y las carreteras, que son los más utilizados para el transporte de personas y mercancías. Las carreteras se han construido en los últimos 20 años muchas autopistas y autovías, es decir, tramos de carreteras de alta capacidad. Las autovías son gratuitas, mientras que las autopistas hay que pagar un peaje. El ferrocarril, tras la Guerra Civil Española, Procedió a la nacionalización de todas las compañías ferroviarias, muchas de ellas en quiebra. Se creó RENFE, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, empresa pública que tuvo que hacer frente a los daños causados por la guerra civil y las infraestructuras. Lo que se ha desarrollado en los últimos años son trenes de alta velocidad, conocidos como AVE. El transporte marítimo está configurado por una red de puertos españoles de 28 puertos, los más importantes son Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao, donde predominan los movimientos de mercancías. La configuración de la red de transporte aérea también corresponde a ese carácter radial, ya que Madrid-Barajas Adolfo Suárez ocupa el vértice de los aeropuertos españoles, con conexiones directas con los principales aeropuertos situados en las ciudades periféricas. La protagonista que monopolizó durante años el transporte aéreo en España es la compañía Iberia. El turismo es la primera industria española. En los últimos años España venía recibiendo más de 60 millones de extranjeros cada año, lo que la situaba en el segundo país del mundo en llegada de turistas. En el 2016 se registraron hasta 80 millones de turistas. La oferta turística española abarca todas las variedades. Turismo de sol y playa, de montaña rural y cultural. El turismo en España contribuye al 10,9% del producto interior bruto y genera el 12% del empleo en el país. La estacionalidad turística se refiere a las diferentes épocas turísticas en las que se puede eh, visitar España, tanto en verano el sol y la playa, como en invierno la montaña. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias chicos, hasta luego.